¡Ey, te estoy filmando! ¿Sí? Te amo. Yo también, ¿no? ¿Y la voz? ¿Duerme? ¡Beré! ¡Ay, qué lindo! ¡Dame! ¡Calabaza! ¡Chao! Hey la habitación, por favor, mami, que yo no llego. Secuestrada y echada. ¡Teta! ¿Te toca comida? ¡Maldita! No, le toca a las chicas. ¡Maldita ¡Hola, Chibi! ¡Hola, Juani! ¡Bicho! <ríe> ¡Juanita! Es una piscina hermosa, cuento! Venga, ya apaga la luz. ¡Vea! ¡Ay! ¡Ay! ¡A! recordar ¡A! La casa! la ¿Y quién está por acá? ¡Buen día! ¡Buen día. día! Estoy trabajando, Lolochi. No hay que molestarlo. Y acá está el ropas. ¿Qué tal eh? ¡Bien! Y acá está el... Y acá está en la zona de coquetería, y acá está papá. Lili, Acá tengo creaciones torta frita. que hago yo, con los rollos de papel higiénico y de rollo de cocina, que se van acabando. Tengo varios. <ríe> Y me gusta mucho. ahí secuestrada. Te estoy vigilando. Me choque con el tender. ¡Maldito! Corro más para atrás a la computadora. Y bueno, luego les mando un video yo jugando con la computadora. Adiós amiguitos, los quiero mucho.